Te saludo nuevamente desde nuestro canal de YouTube con la cápsula de Crescante, que por cierto también la tenemos ahí en Spotify y en otros podcasts sobre este, estos temas. Y hoy vamos a hablar de cuáles son las creencias más comunes que tenemos nosotros los seres humanos. Y te voy a leer algunas de ellas antes de empezar a, a, a compartir las cuestiones, ¿no? Por ejemplo, la gente que tiene dinero lo gana de mala manera y prefiero ser pobre. No se puede tener todo en la vida. La vida es difícil. Las cosas jamás se van a ganar de manera fácil. El dinero no es importante. Lo importante es ser feliz. El dinero es para gastarlo. Yo no soy bueno para vender, menos para venderme a mí. Es mejor ser humilde. Mi familia siempre fue humilde, honrada, por no tener dinero. No siempre se gana la vida haciendo lo que se gusta. La gente que tiene dinero es porque el dinero llama dinero. Todos los hombres son infieles. No siempre se puede ser feliz. No hay mujeres buenas. A las personas mayores de 40 años no les dan trabajo. Si no terminas la carrera, no puedes ser exitosa. Los que van a las escuelas públicas tienen menos posibilidades de desarrollarse Tienes que trabajar el doble si quieres ganar más. Si tengo dinero me van a saltar. La riqueza degenera al ser humano. El tener dinero te vuelve arrogante y orgulloso. Observas, esas son una de las creencias más repetidas. Y quiero preguntarte ahorita, ¿alguna de ellas resuena contigo? ¿por qué crees que te lo pregunto? La verdad es que la mente, nuestra mente, pues es como la lámpara de Aladino, ¿no? Eh, dependiendo cómo tú le hablas, pues ella va apareciendo y concediendo los deseos. Eh, eso significa que si tú tienes alguna de estas creencias negativas, pues es muy probable que el universo y la evidencia real de lo que está pasando sea validar esta creencia. Entonces, eh, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder, este, para poder cambiar estos programas y estas creencias arraigadas que nos han servido de alguna manera para ser las personas que hoy somos? Sin embargo, hoy ya no se nos están funcionando porque nos están haciendo que nuestro nivel vibratorio baje porque nos metemos a lo que ya hemos hablado en cápsulas anteriores, que es la carencia. Entonces, si tú eh, tienes un estado vibratorio que no tiene que ver nada con la plenitud y la felicidad, pues simplemente el dinero no lo vas a atraer. Igual, si tú te paras en una entrevista de trabajo con miedo con carencia de que no me van a dar la oportunidad de desarrollo, pues simplemente tu inconsciente se va a comunicar con tu mente y el resultado que vas a generar es este. Por ello, donde pones el foco, pues pones tu energía y quieras o no quieras, ahí aparecen tus resultados. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer para eh, eliminar estas viejas creencias? Primero, darnos cuenta darnos cuenta que la, las tenemos y hacernos conscientes cuando eh, están jugando y están presentes en nosotros. Ese es el primer paso hacia la conciencia y después tratar de modificarlas y solo quedarnos con aquellas creencias que pueden ser positivas y que nos permiten a nosotros eh, migrar al siguiente nivel. Es decir, lo hago consciente, lo agradezco porque me ha servido hasta hoy, pero simplemente... Lo agradezco y lo suelto, porque hoy ya no es parte de mí y porque en lugar de hacerme crecer, pues me está limitando. ¿Qué opinas de las creencias, tanto positivas como limitantes? Platícame cómo las manejas y si te identificaste con alguna de ellas. Nos vemos en la próxima cápsula de Crescante. Si te gustó la cápsula, simplemente dale like y suscríbete al podcast semanal donde tenemos dos o tres intervenciones por semana. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.